Hey, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bienvenidos, chicos, a un nuevo vídeo de Sonic.exe. One more time. El día de hoy vamos a jugar este juegazo. Así que, bueno, como primer vídeo del año, está bien. Vamos a abrirlo: Sonic HQ Games mm, A ver qué pone ahí: Not So Simple Sonic Worlds. Ojo. Oh. picardo nada no, se ha creciado, se ha creciado. bueno aprovechando voy a bajar también un poco el volumen del obs Studio estudio y ahora sí vamos a volver a iniciar sonic.exe one more time Guapo, chaval. Guapo. Los Simple Sonic Worlds. Bueno, ahí pone Worlds. Worlds, pero... Imaginemos que pone Worlds. ¡Oh, por Dios! Ay. Ay, no, estos efectos visuales. Ay, mira. La clásica pantalla de los Sonic Exe. Eh. Ay ¿Cómo se controla? Eh, eo, eo Eo, eo, eo ¿Cómo se controla, bro? Ah, con Con sí. Bro, eh, esto es incomodísimo Literal Jugar este Sonic.exe Va a ser lo más incómodo que haga En mi vida, voy a hacer esfuerzo Pero la verdad, va a ser bastante incómodo La verdad, las cosas como son mil años más tarde Oh no Ahora de nuevo Oh no ya Oh no Tails Ojalá sobrevivas, aunque creo que no vas a sobrevivir. Ah, esto se ve muy simple. Vamos a poner algunos de detalles. ¡Ostras! Eh. Se han pasado aquí, ¿eh? eh. ¡Ostras! No me acordaba... Me acordaba que Tails podía volar. Se ve bueno, ¿eh? Lo dicho, si este vídeo tiene mucho apoyo, eh, jugaré el One More Round y el One Last Round, que también son juegos excelentes. Aunque no sé por qué. Pero. En los ríos, más que de sangre, parecen batidos de fresa, XD. ¿Sonic? Algunas cosas nunca cambian Oh no tío, tío es, esta zona es horrible Ser todo plano, ah, con este botón también se puede saltar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, me pilló desprevenido, no, me va a atrapar. Bueno, eso consiste el juego, básicamente. Se viene Screamer, bro. Se viene Screamer. Screamer, Screamer, Screamer. No, no, no puedo saltar, bro. Intenté saltar, pero no pude. No, bro. No, el Tail ya quiere que se acabe esto. Oh, no. No. Nah, bro. Eh le han hecho una llave de boxeo eh, le ha hecho una llave de boxeo le ha partido a la mitad eh, como una tabla de madera como una tabla de madera siendo cortada en un, en un karate en un, en un karate la verdad eh, o sea la típica, la, ti, la típica tabla de madera que te mandan a cortar cuando empiezas al karate, pero a cortar con la mano, pues ha sido igualito, solo que fusionado con boxeo, ¿sabes? Adiós, Knuckles. Sonic X original les podía pegar pero creo que oh qué genial con... con enter se pausa pero bueno en fin creo que aquí lo han quitado no tan rápido ostras Y ya empezamos con las decoraciones de fondo de juego AAA. Bro. Ni verga, güey. No hay escape. Por Dios, esto esto, esto, esto, esto. esto es terror, pero de verdad, gente. De verdad, ahora estoy pasando miedo, ¿eh? Y.. Salvo por la estática robada del Five Nights at Freddy, estoy pasando miedo. Oh no, ya, ya nos encontró el Sonic X. ¿Te encontré? Ya sé que me encontraste, bro. Oh, es una recreación de, de la escena original esta del Sonic X. Oh, oh, oh my god. Oh my gosh, de you. Eh, ¿Puedo saltar? No, no puedo saltar. No hay salvación, ¿sabes? No salvación para el pobre de Knuckles, la verdad. Creo que si, si, si voy para atrás va a haber una muralla invisible. O una muerte espantosa. Así que prefiero quedarme con la muerte estándar. Parte, si este, si estos vídeos tienen mucho apoyo intentaré o oh, por dios intentaré desbloquearle más finales a esta cosa esta cosa y, y, a, y a los demás secuelas de esto ya están los dos Tails y Knuckles ya, ya ya fueron brutalmente asesinados Bueno, vamos a Vamos por Robotnik Para que termine este sufrimiento de vídeo De una buena vez La verdad para mí sí está siendo un sufrimiento grabar esto Tras que viene de la zona donde está Tails Ala, ala chaval, mirad el, el cuerpo de Tails, tío, la cabeza de Knuckles, miradlo, bro Ala, ala, eh, está hay un plano de Scrap Brain y Green Hill, que son las dos zonas anteriores Me imagino que Robotnik, o sea, Eggman, ya se espera su destino Nah, bro Creo que el destino de Eggman ya está sellado Ya está hecho, bro No, aquí no son escaleras Aquí son pendientes, ¿eh? De una, ¿eh? Que, que si quieres que se muera, que se muera rapidito, ¿eh? A ver por Dios, os lo juro. Ahora me siento como si el Sonic.exe estuviese detrás mío. No quiero mirar atrás, lo juro. La bro, eh, de todas las zonas, creo que la de Eggman ha sido la más terrorífica. Oh, por Dios. Eh, ahora... No, tu tiempo se acabó Compañero Yo no soy tu compañero Sonic Exe. Yo no soy tu compañero te preguntas por qué siempre el mismo resultado es simple de responder no puedes derratarme. porque yo soy el universo soy la última forma de vida, no, soy la soy la vida y la muerte, ojo porque. Ay, no. Se ve en el momento estro estro tópico Yo soy Dios. Por Dios, sí. Momento súper tópico la verdad. Eh, los glitches para. Ay, no. No, tío, la, las ventanitas, tío. La, las ventanitas vale, llega un punto en el que se vuelve a ver, la verdad me gusta que el juego te abra ventanas yo creo que lo voy a cerrar de una buena vez Lo voy a cerrar porque tío eh, me gustan los .exe y todo. Pero lo que no me gusta son esos es efectos extrostópicos. ¡No, God! No, God, please, no! No! No! No! el juego, pero no me ha gustado mucho el final ni la intro tampoco, hay que decirlo la verdad, deberían añadir una, ver una versión o sea, un menú donde te diga, ¿quieres los efectos tópicos y tú puedas elegir si sí o no aunque la verdad quitando eso me ha gustado el juego me ha gustado bastante me, me ha aterrorizado me ha eh, puesto los pelos de punta, me he puesto nervioso en todo momento y sé que esto tiene más finales, sé que este saco de basura tiene más finales, así que después de jugar los otros dos juegos de secuela de este, o sea, One More Round, igual las Round, pues ya veré, ya veré si le saco todos los finales. Así bueno, dicho esto, voy a terminar el vídeo eh, así, con el OBS de fondo. Así que nada gente, mmm, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.